Esto es una señora que se salta un semáforo en rojo y la detiene un policía. Lo siento agente, perdóneme, es que soy daltónica. ¿Pero usted se cree que yo soy imbécil? ¿O me va a decir que en Daltonia no tienen semáforos?